Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acudir hoy a esta rueda de prensa. Quedamos como Zaragoza en común. Para poneros en contexto, deciros que ayer mismo se celebró la última sesión del grupo Impulsando, que ha sido un grupo que ha tratado de dar una visión de la ciudad después del de COVID, una valoración post-COVID, donde se ha participado desde la sociedad civil, grupos políticos, entidades, y uno de los vectores más importantes era la atención a las personas mayores. Toda la pandemia ha supuesto que muchas personas mayores se hayan recluido en sus eh, casas, en sus entornos cercanos, y la necesidad de apoyo eh, específico para ellas y para ellos. También ayer mismo la Asociación Manuel Viola del Barrio de las Delicias, una asociación con mucho ímpetu y con mucho trabajo de largo recorrido, presentaba un estudio y una propuesta con relación a hacer apoyo a, a, a través de, de profesionales y de voluntarios, a aquellas personas mayores que, producto de la pandemia y de la situación de crisis social, tenían necesidades para eh, romper la brecha digital, para intentar hacer apoyos concretos, etcétera. ¿Por qué os cuento esto? Porque hoy venimos aquí a denunciar que el Ayuntamiento de Zaragoza actualmente tiene más de 8.600 horas de atención a personas dependientes, a personas dependientes que no se están prestando y que son correspondientes a los meses de enero y febrero. Estas 8.600 horas no cubiertas, haciendo una media de cuatro horas eh, semanales de atención de estos servicios, supondría que se podría atender entre 1.000 y 2.000 personas más. Os explico también. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un servicio de ayuda a domicilio de carácter preventivo, el sap de toda la vida que nosotros decimos, en el cual eh, se atiende a personas con una serie de criterios. Eh, además, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un acuerdo con el IAS, el Instituto Aragones de Servicios Sociales, mediante una encomienda de gestión. La encomienda es que el Instituto Aragones de Servicios Sociales mandata, encomienda al Ayuntamiento que haga este SAF que nosotros llamamos de dependencia, para lo cual le da una cuantía económica y cada mes le, le envía un listado de personas y familias ya valoradas en las que se estipula el tipo de servicio, las horas que se deben dar y si es necesario el pago o no de dicho servicio. Lo que nosotros le decimos ahora mismo y estamos denunciando es que actualmente el ayuntamiento tiene de esa bolsa de horas del SAT de dependencia, 8.600 sin ejecutar, correspondiente a los meses de enero y febrero. Eso es algo que a nosotros nos parece incomprensible, porque el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es, según dicen los propios pliegos, de las empresas con las que se está gestionando este servicio, que se tienen que dar de alta en un plazo máximo de siete días. Por lo tanto, no entendemos cómo a fecha de hoy este ayuntamiento, que quiere ser sensible con estas situaciones y sobre todo en esta situación postpandémica, no esté llevando a cabo esta prestación. Esto es una falta de previsión. Se debe, creemos, a una falta de trabajo y de rigor por parte de los equipos técnicos y, sobre todo, creemos que es un problema de voluntad política en esa magnífica, se supone, relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Por todo ello… Hemos de decir también que este servicio, en teoría, no tiene lista de espera, porque en el momento que se asignan estas horas, estos listados, el ayuntamiento tiene la obligación de ponerlo en marcha en los primeros 15 días, como os decía, una vez que se haya transmitido y se haya puesto encima de la mesa. Preguntamos ayer al señor Ángel Loaoler, consejero de Acción Social en la comisión que dimos ayer de Acción Social y Familia, que tuvimos ayer, y no nos dio una respuesta clara con este tema. Tampoco nos ha respondido a la realidad de que siga existiendo lista de espera en lo que es el SAT preventivo, el que directamente da el ayuntamiento cuando el año pasado se dejó de ejecutar, no se ejecutaron exactamente 1,5 millones de euros. Por lo tanto, según estos datos, que además son propiamente del consistorio del ayuntamiento, no sabemos cuál es la realidad y por eso ayer en la comisión pedimos por escrito que estos datos se nos informen y se nos trasvasen. Queremos hacer constar, como os decía al principio, y con esto ya finalizo, que efectivamente tanto la sociedad civil en los entornos de los barrios, en diferentes grupos de indagación e investigación, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las personas mayores tengan prestaciones y servicios lo más cercanos a su entorno, a su domicilio, para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y, por lo tanto, no entendemos cómo ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en cartera 8.600 horas de atención que divididas en una media de cuatro horas a la semana, en lo que nosotros llamamos SAD de grado 1 o de grado 2, eh, estén sin dar servicio entre en torno a 1.000 o 2.000 personas, que sería lo que con este servicio se podría llevar adelante. Por lo tanto, esta era nuestra rueda de prensa de hoy y nuestra demanda. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantadas de responderos. Yo, un, simplemente sí. una pregunta: eh, al ser un servicio que, que encomienda el, el, el día, sí. es, al Ayuntamiento de Zaragoza, en este sentido, debido a este incumplimiento de los primeros dos meses eh, del año, no sé si de alguna manera esto podría implicar eh, por parte del Gobierno de Aragón algún tipo de sanción o incluso podría cortar. El servicio. No, no, porque son prestaciones que lo que intentan ser es garantistas. Lo que nosotros intentamos aquí poner encima de la mesa es que, evidentemente, el Ayuntamiento de Zaragoza lo único que tiene que hacer es cumplir el mandato. Tiene los recursos, tiene la dotación económica, tiene la valoración de las familias. No entendemos por qué no lo lleva a cabo. Pero no, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón pueden tener más o mejor relación, pero evidentemente esto son prestaciones garantistas. Son derechos que nosotros llamamos derechos subjetivos. Se ha valorado esa familia y lo que no entendemos es por qué se retrasa. De hecho,. Eh, no queremos pensar que esto sea una situación como se produjo en otros momentos cuando la dependencia estaba gestionada por el Partido Popular en el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, supuso un lapso de espera muy grande y que fue denunciado por muchas asociaciones profesionales y colegios. Esperemos que esto no sea así, pero, desde luego, sanción por no cumplir… No. nosotros evidenciamos que no entendemos por qué, teniendo una prestación y un servicio, no se lleva a cabo cuando es un derecho que ya está reconocido. Y, además, económicamente no le supone un gasto al ayuntamiento. Esa dotación económica viene directamente en, en la encomienda. Es un tema prolijo, ¿eh? pero los que somos técnicos… Al menos yo me considero es un tema que, efectivamente, es incomprensible que, teniendo dotación económica y teniendo las valoraciones profesionales hechas, es simplemente ponerlo en marcha. Y es un beneficio para la ciudadanía porque, efectivamente, son servicios muy necesarios que evitan ingresos en residencias y que evitan mayores situaciones de dependencia.